Me dumpi, me dumpi, me dumpi Siempre me traiciona la razón Mira el corazón, Me dumpi <risa> Thank <laughs> you.